senadora jiménez eh, muchas gracias presidente en españa señorías según informe realizado por greenpeace la movilidad urbana arroja 35 toneladas 35 millones de toneladas de co2 a la atmósfera y tres cuartas partes de estas emisiones se deben al transporte por carretera Casi tres años después de la firma del Acuerdo de París, no se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero. Al contrario, han aumentado. España las ha incrementado, como saben ustedes, un 4,4%. El transporte es el sector de nuestra economía donde más rápido crecen las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, su contribución al cambio climático es determinante. Sin embargo… Quiero hablarles de una experiencia que nos da un poco de luz y de esperanza en este, en este marco, y es el esfuerzo y las medidas que se están llevando a cabo en ciudades como Madrid y Barcelona que comienzan a dar algunos resultados, ya que ambas han conseguido formar parte de las 25 ciudades del mundo que, a pesar de haber aumentado su población, han conseguido disminuir el número de emisiones. aunque sigue siendo insuficiente e insostenible el nivel en el que todavía estamos. Señorías, yo lo que quiero transmitirles a ustedes es que, con esfuerzo y voluntad política, se puede y se debe mejorar nuestra forma de transporte. Si atendemos al impacto económico y social derivado de las emisiones de vehículos contaminantes en España, es esencial que actuemos de forma decidida y emprendamos acciones que aceleren la transición hacia una movilidad sostenible. Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial, que han llevado a cabo estudios para monetarizar el coste de la contaminación en España, el coste para la sociedad española de las emisiones de gases nocivos asciende a 42,6 billones con B de dólares. Cada vehículo contaminante que circula por las carreteras españolas genera un coste aproximado de 21.000 euros a lo largo de su vida útil. Y Este coste corresponde al registro de emisiones de partículas y tiene en cuenta tanto los impactos internos, directos, perdón, gasto sanitario, muertes prematuras, rendimiento de los cultivos y productividad, como los indirectos. Por ejemplo, la reubicación de los factores productivos o las modificaciones en el comportamiento del comercio internacional. Los problemas medioambientales son, para los Estados miembros de la Unión Europea, ya se ha dicho también en esta, en esta sesión de comisión, una de las grandes preocupaciones actuales y el gran reto que hay que afrontar y cuanto antes. Señorías, es imprescindible y urgente que reduzcamos el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades y hacer más habitables los centros urbanos pasa necesariamente por la promoción y desarrollo de nuevas formas de transporte alternativas, menos contaminantes y más sostenibles ambientalmente. Por otra parte, no puede olvidarse que el tráfico rodado es asimismo causante de otra importante contaminación ambiental, el ruido. Y es que los estudios demuestran que el 80% del ruido ambiental producido en las ciudades es del tráfico, mientras que las obras u otro tipo de transportes, como el aéreo, los trenes y los bares y locales de ocio, representan el otro 20%. La Unión Europea calcula que el ruido es responsable de 16.000 muertes prematuras al año. Desde esta perspectiva, el vehículo eléctrico o híbrido, con su funcionamiento silencioso, es también una alternativa idónea para mejorar la habitabilidad de las ciudades. Reducir el nivel de emisiones Mejorar la calidad del aire y la habitabilidad de nuestros núcleos urbanos requiere de esfuerzo y de voluntad política, como ya he dicho. Para ello es necesario impulsar un cambio de modelo de transporte individual y colectivo, así como promover la investigación y desarrollo tecnológico para lograr una reducción de emisiones eficiente que permita mejorar la calidad del aire en las ciudades y la salud de los ciudadanos y las ciudadanas. La movilidad eléctrica nos ofrece ya la alternativa más eficiente de transformar la energía almacenada en cinética, con una ratio de conversión del 90%. Esto ya está asumido por, la, por los principales países del mundo. Esto, junto con la asunción también, de, de la necesidad de acelerar la transición a un modelo de movilidad que esté libre de emisiones, como así quedó reflejado en el Acuerdo de París. Además, tanto en prestaciones como autonomía, la tecnología del coche eléctrico ya muestra capacidad y solvencia para sustituir a los vehículos de combustión interna. Sin embargo, la absorción por parte del mercado de esta tecnología está siendo mucho más lenta de lo deseable. Hay estimaciones que indican que al actual ritmo de implementación serían necesarios 6.000 años para conseguir un parque automovilístico a nivel mundial libre de emisiones. El promedio de turismos movidos por electricidad o híbridos de la Unión Europea representa el 3,2% del parque, unos datos aún escasos, pero que, sin embargo, están muy por encima de los registrados por España, que llegan solo al 0,2%. Según los últimos datos disponibles de la Asociación eh, Europea de Constructores de Automóviles, a pesar de la escasa presencia de los vehículos alternativos en España, la demanda de estos cada vez es mayor, pues existe un creciente interés por cambiar hacia nuevas formas de transporte más eficientes y sostenibles. Evidentemente, el alto coste de los vehículos de estas características obstaculiza que la presencia de estos de este transporte alternativo en nuestro parque automovilístico crezca al ritmo deseado. Es imprescindible, por lo tanto, un plan de impulso, de impulso a la movilidad y a la adquisición de vehículos de energías alternativas y a la implantación también de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Señorías, sin políticas públicas de apuesta decidida, la penetración del vehículo eléctrico en España queda relegada muy por detrás de la de países de nuestro entorno, como Francia, Alemania o Noruega. En la, en la actualidad, las ventas de vehículo eléctrico en nuestro país suponen el 2% del total de ventas de vehículos eléctricos en la Unión Europea. Por eso, proponemos con esta moción una serie de medidas que impulsarían de forma decidida la implementación de vehículos eléctricos e híbridos en nuestro parque. Por ejemplo, un plan mobile para 2019, y aprovecho para hacer la, auto, para hacer la defensa de la autoenmienda que obviamente se refería a la actualización del año del de la moción. Un plan mobile, repito, para 2019 con suficiente dotación presupuestaria, ayudas a la sustitución de vehículos de combustión interna por vehículos eléctricos o híbridos, creación de líneas de crédito ICO para adquisición de vehículos eléctricos o híbridos, tanto a particulares como a profesionales e industriales, promover la investigación y el desarrollo en materia de baterías de almacenamiento o aprobar un plan estratégico para el despliegue de infraestructura de recarga, junto con un plan para la paulatina sustitución del parque móvil de la Administración General del Estado con vehículos eléctricos o híbridos. Como ven, señorías, medidas concretas y ambiciosas de apuesta decidida por realizar el cambio hacia un modelo de transporte menos contaminante. Un cambio que, como ya hemos dicho, requiere de esfuerzo y de voluntad política. y que eh, Por ello, traemos a esta comisión para que los diferentes grupos parlamentarios la aprueben, si así consideran oportuno. Muchas gracias. Muchísimas gracias.